conmemorando 100 años de danza, flores y canto, los pasados sábado 2 y domingo 3 de abril, se consolidaron 100 años de la Corporación de Concheros de México, Sociedades Unidas, en donde el personal de Mixquiahuala de Juárez estuvieron acompañados de sus homólogos del Estado de México, Ciudad de México y demás estados del centro del país, quienes el pasado domingo, en la Colonia La Peña, en punto de las 12 del mediodía, recibieron como invitado especial al doctor José Ramón Amíba Galvez para la realización del ritual de la danza, estando presentes algunos de los principales funcionarios de la actual administración de Mixquiahuala quienes presenciaron tan emblemático acto lleno de cultura y tradición. Pero el bastón no es para servirse, el bastón es para servir, el que porta el bastón es el que sirve, el que guía al pueblo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 Dios, más fuerza, vida y salud y que en este día que estamos aquí reunidos, esto que le vamos a entregar, le sirva a usted como un recuerdo de que, que se le debe de su pueblo, sirva a su pueblo, gobierne bien a su pueblo. Actividades religiosas, artísticas y culturales dieron el toque perfecto a esta gran fiesta en donde los diferentes grupos de concheros dieron gracias a Dios, como solo ellos lo saben hacer, a través de su canto, alabanzas y con la peculiar danza que es ofrendada a las imágenes de los diferentes santos que son invitados año con año, como es el caso del Señor de Chalma, el Señor de la Conquista, San Sebastián Mártir, el Santo Niño de Portezuelo, entre otros. Y preocúpese por estos, que somos los de abajo,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 El día domingo, desde muy temprano, dieron inicio a estos festejos por los 100 años de la Corporación de Concheros, llevando a cabo una misa de Acción de Gracias, en donde se les reconoció por el gran trabajo que realizan y la importancia que tienen en el centro del país. Y así, el día 12 de abril de ese mismo año, realizan la Santa Velación para disponerse a la salida al Santuario de Chalmas llevando como estandarte un corazón y unas líneas con esta razón social, Corporación de Concheros de México, Sociedades Unidas. Y así nace esta gran corporación. Cien años han pasado y también grandes jerarcas, pero el nombre de nuestro, de nuestro tata, el señor Felipe Hernández Bárcenas, es un distintivo que donde se pronuncia es de respeto y admiración. Así como en la Ciudad de México, Misquiahuana, Tlamacazapa, Santiago Chalicintla, Estado de México y muchos lugares más, la palabra de la corporación sigue viva. Dispongámonos a celebrar con júbilo este centenario con fe y esperanza. Y con esta Santa Eucaristía, demos gracias a Dios por el don de la vida. Imágenes e información de Oscar Recendis para mezquitar al día. primeramente a las mayordomías que hacen el favor de traer sus santas imágenes en este día tan especial para nosotros como danza de concheros en el que estamos recordando y celebrando la fundación de esta gran corporación el 25 de febrero de 1922 100 años, compadritos. 100 años que se están celebrando en este día y le estamos dando gracias a Dios. Sean bienvenidos las mayordomías de San Antonio, de Padua, Peregrino, San Nicolás, de, de Tolentino, Peregrino, la mayordomía de Portezuelo, la mayordomía de Suchitlán, el señor San Sebastián y la imagen de Santo Cristo Señor de Chalma, de la familia Mondeo y cada uno de nosotros de aquí, de la Mesa de Izquiaguala. Por favor, les pedimos paciencia, vamos a ofrecer unas oraciones para darle gracias a Dios, que han llegado las santas imágenes y que han llegado cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, le damos la bienvenida a los grupos que vienen de Islahuaca. La Corporación de Concheros de los hermanos Barrera. La Danza Azteca de los hermanos Domínguez. El grupo de la Corporación de Concheros de San Ildefonso, el compadrito Ayala. La Corporación de Concheros de México, Sociedades Unidas, que acaba de llegar y cada uno de nosotros que formamos la Corporación de Concheros aquí de Misquiahuala. Pues compadritos, comadritas, vamos a darle gracias a Dios que ya iniciamos esta fiesta. Vamos a pedirle a Él que escuche nuestro corazón, nuestro pensamiento, porque Él sabe que todo lo que hacemos, lo hacemos hacia Él, porque Él es el único que nos ha dado Vida, fuerza, salud para estar aquí, después de dos años de pandemia, de tantas pérdidas, de tantos sufrimientos, de tanta enfermedad. Gracias a Dios, aquí estamos. Eso es lo que le habíamos de pedir a Dios, gracias, porque le estamos sirviendo. Eso es lo que debemos agradecer, compadritos, porque la enfermedad que vivimos no fue para poquito. Muchos perdimos algo y muchos aprendimos algo. A lo mejor Dios nos dejó en esta santa tierra para seguirle sirviendo y sirviéndole bien. Pues compadritos, vamos a pedirle gracias con un Padre nuestro, tres Aves Marías, delante de las santas imágenes. Después compadritos, el compadrito que lleva las alabanzas, vamos a entonar otra alabancita y este, vamos a... Después vamos a pasar a acomodarnos allá de qué lado, vamos a tomar un, un taquito todos, en orden, eh, a lo mejor un poco lento, pero a todos nos va a tocar un taquito por favor. Este, pues yo de mi parte compadritos les agradezco mucho, nada más les cedo la palabra a la comadita Chávez, que les dé la bienvenida, que les dé la palabra para los danzantes, al ratito en punto de las seis nos reunimos aquí para iniciar con las alabanzas, para iniciar con los, con los trabajos de la noche. Por favor, ya estando aquí reunidos, daremos entrada de todos los compadritos, comadritas que vayan llegando y daremos la palabra para entonar unas alabanzas y cuando llegue el padrino de, que va a coronar el Cristo y lo va a vestir, eh, le daremos entrada en lo que él trabaja para poner flores, lo que le va a poner al Santo Cristo, nuestro Padre Señor de Chalma, y llegado en un momento solemne, vamos a coronar el Cristo en recuerdo de estos 100 años aquí a los otros 100 años sabrá Dios quién lo haga, pero este año nos tocó a nosotros compadritos y no nos va a volver a tocar vivir una fecha como la que estamos viviendo. Entonces, vamos a vivirla con amor, con armonía, con respeto. Porque las santas imágenes, decía mi abuela, no son juego, son de respeto. Entonces, compadritos, por favor, eh, ese es el, el itinerario de esta tarde. Ya al rato, antes de terminar los, los cantitos, daremos el itinerario de mañana. Eh, para invitarlos pues las personas, los vecinos muchas gracias por acompañar eh, mañana, Dios mediante iremos a la capilla abierta a las 7 de la mañana habrá una santa misa celebrada por el padre Froilán con celebrada por el padre Emilio padres que estuvieron muy cerca del jefe Mario ellos estuvieron muy cerca de él y nos hecho la caridad de oficiarnos una misa para el recuerdo de las ánimas y para el recuerdo de estos 100 años. A todos los invitamos mañana, saldremos de aquí 6 y media de la mañana con las imágenes, con la danza, a la capilla abierta para escuchar la Santa Misa. De regreso eh, daremos el desayuno y después del desayuno iniciará la Santa Danza. Bueno, compadritos... Vamos a, a escuchar la palabra de la comadita Chávez y después hacemos nuestra oración. Él es Dios, compadritos. Él es Dios, compadritos. Dio. Con el permiso de Dios y nuestro Padre, Señor de Chalma, que, que está aquí presente, que les da la bienvenida a todos, a todos el general, a todos los compadritos del Estado de México. ¡Elios! también a los compadritos de México que acaban de quedar y a todos los vecinos en general que están aquí, al igual como dice el compadre Carlos, sean bienvenidos compadritos, pues no tengo más que decirles, que sean muy bienvenidos a esta su pobre casa, eres Dios compadre Que viva Mario Cruz y su legado. Ave María Purísima del Refugio. Ave María Castísima del Refugio. Ave María Maridísima del Refugio. Vamos a ofrecerle a este Padre nuestro, tres Aves Marías, a nuestro Padre Señor de Chalma, nuestra Madre Santísima de los Padres, nuestra Madre Santísima de los Remedios. Padre, Señor Santo Niño de Portezuelo, Señor San Antonio, Señor San Nicolás, que nos acompañan en esta fiesta. Vamos a pedirles que ellos como patronos, intercesores de todos nosotros, nos den fuerza, fortaleza para salir adelante en este día, en esta santa obligación, en esta santa devoción que hace casi 15 años comenzamos para honrar a Dios nuestro Padre como deseo del Jefe Mario Cruz. Dios, desgraciadamente Él no le dio tiempo de verlo, ya no le dio tiempo de estar en cuerpo presente, en cuerpo aparente entre nosotros, pero siempre ha estado en espíritu, en acompañamiento como ánima conquistadora. Él nos dé la fuerza, nos dé su acompañamiento, Él que todo lo ve, Él que oye, que escucha, que ve lo que nosotros no podemos ver, Él nos los ha de premiar delante de Dios. Que él interceda por, en este día por todos nosotros, que vamos a trabajar esta santa fiesta, que vamos a ofrecer nuestros pasos, nuestro cansancio, nuestras oraciones. Que Él sea la guía, y que Cristo, Señor de Chalma, sea el justo, pues, el que habrá de juzgar. Si le ha de gustar nuestro trabajo, o no Chalma, de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, de nuestra Madre Santísima de los Remedios. Todas las imágenes y santos que veneramos en nuestros caminares y hablando con el permiso de las ánimas benditas del Santo Purgatorio, principalmente aquellas que nos han dejado este legado de tradiciones y devociones. La Corporación de Cocheros de México Sociedades Unidas el señor Felipe Hernández ¡Bien! representada por su heredera la señora Margarita Rodríguez Viuda de Hernández ¡Bien! en compañía de compadritos que nos refuerzan de la palabra Santiago Tlatelolco, el general Manuel Miguel Luna, los compadritos de la Corporación de Concheros Grupo Independiente y los compadritos que nos pudimos reunir de la Corporación de Concheros de México, Sociedades Unidas del señor Felipe Hernández. Nos hacemos presentes un año más en este santo lugar ante estas santísimas imágenes gracias primeramente a ellas a Dios Padre que nos abrió los caminos para llegar a este lugar justamente hace dos años que la situación que vivimos nos imposibilitó a sacar estos compromisos a hoy, lo acaba de decir, la alabanza que cantamos. La vida nos cuesta a los que todavía seguimos presentes. Y los que desafortunadamente pasaron a mejor vida, hoy pues ya están gozando de su presencia. A los que nos dio y nos está dando una oportunidad pues nos resta más que agradecerle y no olvidarnos de él y seguirle agradeciendo. De parte de la jefa Margarita Rodríguez Viuda Hernández un cordial saludo a todos y a cada uno de los que están aquí presentes de la mesa de aquí, de, de este poblado, de esta comunidad de Misquiahuala, del Dios de Hidalgo. Y a toda la conformidad que está aquí presente acompañándolos en este día. Nos ponemos primeramente a las órdenes de Dios y posteriormente a las órdenes de lo que ustedes nos indiquen y lo que ustedes nos manden. Comadrita Isabel, aquí estamos presentes. Compadre Carlos Dios. y todo el personal, aquí estamos presentes. Él es Dios. Él es Dios. Él, es Dios. Él es Dios, compadritos. Él es Dios. De Concheros de México, Ciudades Unidas, el señor Felipe Hernández ahora de la Ciudad de México antes decíamos del distrito pues sean ustedes bienvenidos compadritos de la palabra del general Manuel Luna los compadritos del grupo independiente y cada uno a esta pobre enramada que hemos puesto para sombrear a cada uno los pues compadritos sean ustedes bienvenidos gracias a Dios llegaron con buen camino, con buena salud, pues vamos a, a perseguirle pidiendo a Dios que así sea, de mi parte compadritos, es un gusto tenerlos una vez más, después de, como dijimos, después de dos años, de, de no hacer estas festividades como se debían, pero pues hoy nos toca estar aquí, y pues que el señor de Chalma los ha traído con bien, Asimismo nos concede estar con bien estos dos días que vamos a estar haciendo la santa obligación. Sean ustedes bienvenidos compadritos, de mi parte eh, es un gusto volver a estar aquí reunidos y pues mañana al rato trabajar para Dios nuestro Padre, para recordar a las benditas ánimas y para dar gracias por el don de la vida. Muchas gracias compadritos por estar aquí, sin distinción cual ninguna. Y pues, ¿qué les puedo decir? Ya saben que llegar aquí es siéntense, tómense un refresco, comanse un taco, es lo que vamos a hacer enseguida después de que les dé su bienvenida a la comadrita Chad. Él es Dios compadritos. Él es Dios! Dios. Presentes, al igual yo les doy la bienvenida. Me da un gusto de que estén aquí un año más. Un año más de estar en esta unión ya que dos años pasados, pues, desafortunadamente, no estuvieron aquí. Pero hoy sí, y más, los en años. ¡Qué gran dicha de decir 100 años! ¡Qué gran dicha de estar estos grupos y los que faltan, ¿verdad? Yo les doy la bienvenida y me da mucho gusto de que estén aquí en su pobre casa sean ustedes bienvenidos, compadritos. ¡Él es Dios! ¡Sí! Da mucho gusto que usted nos ha invitado y estamos muy alegre, muy contenta que estamos aquí juntos gracias a Dios que nos ha reunido en esta alegre mañana que estamos aquí, yo le doy gracias a Dios porque sin estas fiestas no estuviéramos aquí juntos y qué bueno que estamos aquí juntos gracias a Dios que estamos aquí reunidos, estamos aquí alegre mucha esperanza para seguir adelante porque a veces nos tropezamos, al, pero gracias a Dios nos da fuerza, nos da valor, nos da la alegría para seguir adelante. Muchísimas gracias que estamos aquí reunidos en su nombre de Dios. Gracias. Señor doctor José Ramón Amieva Galvez, aquí presente, eh, está muy interesado en rescatar las costumbres, las tradiciones de Michiahuala. Y el día 21 de marzo tuvimos un evento en la pirámide que tenemos aquí en el pueblo de Casiguadá.